Solo hice el por qué en vez de lloro por ti mujer, dueña de todo, te tengo fe, tengo esa hambre, quiero el poder de estar solo contigo, que me corrijas tener motivo, tener sonrisa. Que me cicatrizo, ardiendo fuego, vuelan cenizas. Sé que me odias porque mi amor es real. De novia tuvo me voy a aferrar En mi laberinto te escriba e iré hasta el final Hoy nada es distinto te ocupo para continuar La historia juntos, son dos mundos condenados Dame un minuto para decir que te amo Porque no escapamos juntos los dos de la mano La luna y el sol es un eclipse de verano la historia juntos son dos mundos condenados Dame un minuto para decir que te amo Porque nos escapamos juntos los dos de la mano La luna y el sol es un eclipse de verano Eclipse la verga, aquí tardemos.